Pues gente, solo les quiero mostrar cuánto me cuesta editar este capítulo de aislados Es el que más edité y como si no fuera suficiente lo de acá abajo Sin contar esta parte de aquí, todo esto que están viendo aquí Ya estaba editado de por sí, que es lo que me añadía Miren, que aquí no hay otra línea de tiempo con nada eh, Para arriba no hay nada, ven Y ya está esto puesto, esto de aquí, hay algunos detallitos Y esto está todito esto Y ustedes dirán, ya, esto es bastante Sí, es bastante, si lo selecciono miren cómo aparece en pantalla, o sea, es algo exagerado. Y quiero que vean cuántos objetos he usado. Toda esta cosa de aquí. Así que yo digo que este, el capítulo de Aislados se merece un like. Un pedazo de like porque llevo dos días seguidos editando esta wea. Dos días, wey.